Buenas noches, Mitch. Diviértete en el crucero y no hagas nada que yo no haría. <risas> tesoros de Verónica. Hola, en este hermoso día, Operación Lencería en camino. Lydia Pearson, qué agradable. Mm. Bueno... Eres la última persona que esperaba ver aquí. Margot, querida, no creí que trabajaras durante la hora feliz. ¡Qué graciosa, eh! Estás aquí por alguna razón. Viene el aparador un camisón que me gustó. ¡Ah! Ese camisón es simplemente divino. Yo tengo uno. Escucha, ¿por qué no te lo pruebas? Es 100% seda, hecho por el diseñador Joseph de France, parte de su exquisita colección de primavera en París. ¿Qué talla necesitarías? Oh, bueno, creo que es... Eh, eh, 40. Cua... excusez moi dijiste... 4. <risa> 40, talla 40. Oh. ¡Cielo santo, Lidia! No hacen este camisón en esa talla. ¿Pero qué te parece si unimos dos? Mm, oh, no, gracias. Eh, ¿Tienes algo parecido en mi talla? En realidad, sí tengo oferta. Pura comodidad, un talle amplio para la cintura y capucha para calentar Eso no es lo que estoy buscando Ay, acéptalo, Lidia Los fabricantes de lencería no están pensando en mujeres como tú cuando diseñan esos pequeños oh. camisones No, están pensando en mujeres como tú, antiguas reinas de belleza oh. con más dinero que cerebro oh. Oh. Hola, mamá Pepi, ponte a hacer tus deberes ¿Qué le pasa? Es la vejez. Oye, te ves diferente. ¿Estás usando un broche? ¡Ah! <risa> <risa> <risa> Querida Moose, Santo Fossi, me gustan tus pecas, los hoyuelos de tus mejillas y más que nada me gusta el modo en que tus rótulas se mueven. Firma, ¡abrazo de oso! ¿Cómo te atreves a espiar en la habitación de tu hermana? ¡Eso es lo más tierno que he oído! Ha estado actuando muy raro toda la semana y ahora sé por qué está enamorada. Me gustaría saber quién es el afortunado. ¿Podría ser Crash? ¡Bua! ¿Y el hermano pequeño de Craig Bean? Doggy Joy Bean es alérgico a Moose, ni siquiera se acerca a ella en clase porque su rostro se inflama. A menos que el hecho de que nunca puedan estar juntos sea lo que enciende su amor, como cuando Tristan e Isolda accidentalmente bebieron la poción de amor, cuando Isolda debía casarse con el rey Marco o Romeo. y Juli... ¡Joy Bean no podía atarse los zapatos el verano pasado! Tengo que averiguar quién es el verdadero novio y tengo un plan perfecto. Es loco, pero es tan loco que podría funcionar. ¿Quién es tu novio? Sean. ¿Mm? si tiene novio! si tiene novio! ¡Ay! ¡Descuida! Tu secreto está a salvo conmigo. Prometo no decírselo a mamá. Ya lo sabe. ¿Qué? ¿Por qué se lo dijiste a mamá y no a mí? Mamá no se burla. Sí. Bueno, háblame de él. ¿Cómo es? ¿Cómo se conocieron? Bla, bla, bla. Bueno... ¿Puedo sentarme aquí? ¿Estás comiendo una hamburguesa? ¿También yo? ¿Entonces ambos comían hamburguesa y eso fue todo? A veces no hace falta otra cosa muy bien, Sean. <risa> Moose me ha dicho que eres un excelente deportista. Gracias, señora oh. Pearson. Moose, que es excelente. Y fue cuando decidí que quería ser un enfermero. Es una gran meta, Sean. Oh, vaya. Debe ser tu madre. Lydia Pearson. Y no tenía idea que fuera tu casa oh, ja, ja. Yo no tenía idea de que fuera tu hijo Bueno, Sean me dijo que tenía una amiga especial No me di cuenta que era tu hija Ay, Bien, fue un placer Adiós, vamos Sean ah, a casa ah, Adiós, Moose, te llamo luego Sean, entra en el auto No quiero que veas a esa niña otra vez ¡Muz! Yo no sé si sea una buena idea que sigas viendo a ese niño. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo. Lo lamento mucho, pero así es. ¡No es justo! Mamá, ¿por qué haces eso? Sean no es agradable. Algo gritón, pero agradable. Sí, es agradable, Pepi, pero no es él, es su madre, Margot Lesandre. Es una persona horrible y odiosa, y no quiero exponer a mi Musa a una situación en la que podrían lastimarla. Oye, Mus, ¿estás bien? Sí. Oh, escucha, Mus, sé que no es justo que mamá no te deje ver a Sean, pero no puedes huir así. Quédate con mi colección de gusanos disecados. Suerte, Pepi. Por favor, pensemos en algo mejor. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Quiere que la ayudes para que ella y Sean se vean en secreto? ¡Ay! Es tan triste, hermoso y romántico. No sé si deba hacer esto. Bueno, solo tiene siete años. ¡Peperán! Esto es para el más noble propósito de todos, el verdadero amor. ¿Dónde habrían estado Romeo y Julieta sin la nana o oh, Tristan y e Solda sin la criada? Sí, supongo que sí es verdadero amor. ¿Ah? ¿Hola? ¿Alene? ¿Segura? Pepi está cuidando el teléfono. Disculpa, Pepi, tengo que llamar a la abuela. Dejo su dentadura en la lavadora otra vez. ¡No! ¡Espera! ¡No puedes! Necesito hablar contigo de algo. Bien. ¿Qué es? El viaje de la heroína feminidad. Oh, de la feminidad! ¡Oh! ¡Oh! Y así es el milagro, el gran baile biológico, si quieres, que es la feminidad. Estás... bromeando, ¿verdad? ¡Escribí ¡Mos! un poema para Moose! ¡Está bien, dámelo! No lo anoté, porque sería evidencia. ¡Tienes que memorizarlo y repetírselo! Una niña llamada Moose Hubo, cuya patineta se averió, un día enfermó porque no salió y llegó volando en un tubo. ¡Ay! Repítelo. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Moose. Intenta en la siguiente ventana. Esos pequeños locuelos. Bueno, al menos tuvieron un final feliz, igual que Tristan y como se llame. Eh, en realidad, Tristan y e Solda terminaron muertos. Bueno, como Romeo y Julieta. Muertos. ¡Ay! Ah, eso era ficción. Esta historia sí tendrá un final feliz. <risa> ¡Esto es su culpa! ¡Esto es su culpa! No pueden culparlos. Son niños. Teníamos que vernos en secreto. No teníamos alternativa. No entiendo por qué ustedes dos se odian tanto. Oh, te diré por qué. Todo comenzó cuando estábamos en la escuela. Déjame pensar eh, Disculpen, como ¿cómo es? ¿pueden decirme dónde está el auditorio? Los tontos no encuentran el camino. Salvemos a las ballenas. Poder ballena. ¿Eso dijo? No te preocupes, Lidia. Me encargaré de Margot Sandre. ¡Oh, ahí viene hacia nosotras! ¡Rápido, vete de aquí! ¡Esto puede ponerse feo! Adoro a las ballenas, criaturas tan grandes y nobles. Solo espero que este pequeño donativo ayude. Prefiero que todas mueran antes que aceptar esto. ¡Tu dinero no es bueno, Margot! ¡Y tú tampoco! ¡Por eso tú y Jenny me han odiado todos estos años! ¡Lidia, Nunca oí que pidieras indicaciones porque soy zorra de este oído. Lo que explica por qué Sean grita tanto, ¿eh? Y cuando dije, los tontos no encuentran el camino, hablaba de la canción de moda, ¿recuerdas? Los bobos no saben qué hacer. Oh. hecho a nuestros hijos. ¡Es mi culpa! No, todo es mi culpa. Todo es culpa de Jenny. Ya basta. ¿No entienden que todo fue un malentendido? Creo mm. que tienes razón, Pepi. Ahí nadie tiene la culpa. Exacto, no es culpa de nadie. Bueno, excepto que me desobedeciste al ayudar a Shonja Yamus a Musa verse cuando expresamente mm. lo había prohibido. Si yo fuera tú, la castigaría por tres semanas. Tienes toda la razón. Pepi, estás castigada tres semanas. ¿Te gustaría que fuéramos a tomar una taza de café? Mm, oye, ¿has oído hablar del crucero en la bahía de Hazelnut? <risa> Oí que hay 15 hombres por cada mujer. <risa> ¿Quieres ir a la sección de ancianos a dar un espectáculo de marionetas? No tienes oh. que preguntármelo.